Entonces, digo, quizás como un acto de propaganda... Entiendo por lo, por lo que revisé que sí eh, se les repartió... Tenemos que poner en una hoja nuestro nombre, nuestra dirección, nuestro CURP, y es, era una carta donde nos, nosotros nos comprometíamos a que si nos pasaba algo, pues era nuestro problema. Empleados de las maquiladoras de Grupo Karims en Campeche revelaron que los hicieron firmar una carta responsiva aceptando que se les aplicara la vacuna rusa Sputnik B una semana antes de que se decomisara el producto apócrifo. La verdad, muchos compañeros se pusieron de acuerdo para ir a, a demandar. Tenemos miedo con las represalias de que vayamos a perder el trabajo. Si yo llego a perder mi trabajo, señor, pues yo cómo alimento a mis hijos. Lo primero que habría que hacer es que esas personas hagan la denuncia. que No debieron de haber aceptado tampoco esa vacuna. No hay vacuna más que en los lugares en donde nosotros definimos que hay vacuna. La Fiscalía General de la República informó este miércoles que no ha podido judicializar el caso porque aún no ha recibido un dictamen oficial por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, respecto al contenido de las presuntas vacunas. Precisó que fue hasta las 6 de la tarde del 17 de marzo que el personal de aduanas puso a disposición de la Fiscalía los 1,062 envases cuando el producto ilegal fue detectado desde las 8 de la mañana de ese día. Los siete hondureños que viajaban en la aeronave no fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales. Hoy, la Fiscalía informó que solicitó al Instituto Nacional de Migración una alerta migratoria contra...